Bueno, aquí nos encontramos la tarde de hoy realizando unos murales con el compañero Lucho y él nos va a contar un poquito... ¿Cuál ha sido toda esta experiencia? Bueno, primero muy agradecido con el pueblo venezolano. Yo llevo 15 años haciendo murales. Yo aprendí el graffiti en Venezuela, acá, sobre todo en Caracas, que esa técnica está bastante avanzada. Gracias a que apoyan a los jóvenes, dan materiales a los jóvenes. Eh, bueno, lo que yo les invito es a ser activistas culturales, a activarse con el arte, con la ciencia, con la historia, con la literatura, graffiti, rap... Es que lo que sea, lo que tú seas talentoso, eh, ejercítate, eh, ponlo en práctica y sobre todo que tenga un mensaje que pueda incentivar a los demás también a, a ser parte de, de lo que es el cambio dentro de la sociedad. Esto fue todo por la actividad del día de hoy, estuvimos realizando murales, todo chévere y bueno, como dijeron los compañeros, vengan ustedes y participen porque eso es un arte que lo pueden dar todos. Bueno, con ustedes César Guzmán. Y esto fue desde barrio de Antima. Ya, yeah. improvisando y otra vez cantando a redes. mira caminando y grafiteamos todas las paredes que empiezo a hablar. La noche ya empieza a ir, que lo empana, empieza la lata para desgrafitear. Y conteniendo que estamos hablando. Estoy con rap, el arte que queremos ir sacando. Venimos desde de Mérida, terra de cantar. Colectivo, brigada, para poder promocionar go. Estamos pintando, hasta las uñas, haciendo rap, lírica y conciencia. Para que se aturdan de hablando, que condenando haciendo.